Loan le pegó a Charlotte Canigan en un shopping. Una noticia de último momento sacudió a los periodistas de Los Ángeles de la mañana en pleno desarrollo del programa. Según varios testigos. Loan agredió a Charlotte Canige en un sopín y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. La discusión empezó en el sopín y terminó en el auto. Todos cuentan que él le pegó a ella, explicó Ángel de Brito. Inmediatamente pidió la palabra Mariana Bray. En medio del forcejeo Charlotte perdió todas sus pertenencias. Una persona le agarró la cartera. Ellos estaban ahí haciendo una producción de fotos. Una amiga de Charlotte se comunicó conmigo en reiteradas oportunidades, agregó la panelista. Luego, el conductor retomó. Las cámaras de seguridad del shopping registraron todo y la familia de ella ya pidió los videos para ir a la justicia. Hay audios que dicen que vieron cómo Loan la agredió. Por otro lado. En Land dieron a conocer unos mensajes de voz que le envió Charlotte a una amiga donde minimiza la situación y da una extraña versión sobre lo ocurrido, donde lo más dramático es que le robaron la cartera. Los indicios de violencia de género vienen desde hace bastante tiempo. El año pasado trascendió una suerte de pedido de auxilio de Charlotte Canilla a una amiga. O sea, me da miedo ver si me pega o me inconscientemente me pega y me puede hasta matar, ¿me entendés? Por eso me estoy portando bien, pero él, Loan, está todo el día de mal humor, dijo la hija de Mariana Nannis en su momento. Su madre pidió, entonces, una perimetral para que el cantante no se acerque a su hija que le fue concedida. Sin embargo, ella luego negó todo y siguió conviviendo con el cantante.